Yo quisiera empezar reconociendo la tarea difícil que todas tenemos en este panel de eh, presentar la situación en nuestras comunidades de fe eh, en una manera que presenta bien nuestra comunidad. Eh, sabemos que. Um, vivimos en un mundo, como se ha notado, cada vez más secularizado, donde, eh, donde se suele sospechar y no dejar la mirada más optimista hacia las religiones. Y sobre todo en un contexto de una conversación de interfe hay esta tendencia de quer querer presentarse bien. Y, Además, estar en un contexto de explorar la libertad de creencias y en un panel del gobierno, pues también tenemos cierta, eh, cierta tarea de presentar bien lo que aporta al mundo y a la experiencia humana una religión. Pero a la misma vez nos han invitado a hablar del lugar de la mujer en estas comunidades. Y... Si bien, como la panelista previa ha observado, eh, en la realidad, en el día a día lo que, eh, el, los lugares que las mujeres ocupan son tremendamente diversas y claves, si contemplamos eh, el lugar donde las estructuras religiosas y las imágenes y las ideas que recibimos de la, relig de la religión procuran ubicarnos, este lugar nos ofrece menos de celebrar. Y yo, yo quisiera, antes de hacer una, unos comentarios sobre la situación dentro del budismo, quisiera reconocer que las religiones organizadas, las grandes religiones del mundo, entre las cuales pues, se cuenta el budismo, eh, no solo han eh, importado de la sociedad que les rodea formas de desigualdad de género, sino que las religiones también reproducen. Y además producen ideas de lo que una mujer debe de ser y dónde debe de ser su lugar. Y las ideas que tenemos probablemente de la gran mayoría, si no todas las tradiciones religiosas, no es una posición de total igualdad. Y solo quisiera reconocer que en realidad las religiones han sido fuerzas de opresión de la mujer. Y más vale decirlo abiertamente y ver qué hacemos con esta realidad que ser corteses e intentar como encontrar algo que, que se puede celebrar. Habiendo dicho esto, yo quisiera enfatizar una manera de separar, y aquí otra vez estoy tomando la pauta de la, de la doctora Sada, podemos hacer una distinción entre las ideas que tenemos de las fuentes de la sabiduría que estamos intentando vivir y las instituciones que están muy marcadas por la sociedad. Y, por, por lo general, dentro de las fuentes de sabiduría se encuentra mucho más que propicia la libertad y posibilidad de una igualdad de la mujer, pero inmediatamente cuando se pone en práctica esto se hace muy difícil de observar. A la misma vez, sí necesitamos cuidar que dentro de... La función de la religión, de todas las religiones, es de decirnos cómo es el mundo, cómo es la realidad y cuál es nuestro lugar dentro de esta realidad. Y cuando una religión nos dice dónde está el lugar de la mujer, está hablando con el poder de la autoridad completa y también... Está diciendo que el lugar donde se encuentra la mujer es natural que esté allí. Y ahí tenemos algo que cuidar. En el budismo lo que encontramos es que cuando se fundó la comunidad, el Buda describió una comunidad cuádruple. ¿Sí me oyen, sí? ¿Sí se oye? Sí. Ok, bien. Una comunidad cuádruple las mujeres laicas, los hombres laicos, las monjas y los monjes. Y fue en, es, en su momento fue totalmente revolucionario que el Buda diera una oportunidad para que las mujeres tengan una alternativa tienen la opción de dedicar su vida por completo a una búsqueda espiritual tal como lo hicieron los hombres. Y sí fue, fue muy impactante en la sociedad que ahora las mujeres tenían una opción, no tenían solo que, que casarse y cuidar una casa, podían tener como si fuera una carrera espiritual. Eh, dentro de la filosofía y las escrituras del budismo eh, eh, tenemos eh, una presentación muy clara que eh, tanto los hombres como las mujeres tienen el potencial de lograr los estados más elevados espirituales que hay. Esto es una aseveración completamente no controversial. Y, hay una presentación que nuestra conciencia o mente, lo que en otros contextos o tradiciones se podría llamar alma, eh, es la misma. Y dentro del budismo tenemos la presentación de la posibilidad de renacer y se asevera que la misma mente puede renacer en una vida como hombre, en otra vida como mujer como modo de decir que los cuerpos son diferentes, la mente o conciencia es la misma. Dentro de esta presentación, el Buda permitió en su época que las mujeres también tomaran hábitos monásticos y entraran a, a un orden de monjas. Y dentro de la comunidad que formó hubo las cuatro comunidades, mujeres laicas, hombres laicos, monjes y monjas con el liderazgo espiritual en las manos de las comunidades monásticas. Y al crear una, una orden de monjas en su época fue un acto totalmente controversial y revolucionario que se abrió la oportunidad para mujeres tener una vida completamente dedicada al desarrollo espiritual y también a convertirse en líderes y la, el orden de Mojas eh, tenía principalmente la oportunidad de formar espiritualmente a las mujeres con la idea de que eran en mejor posición de comprender sus vidas y entrar en contacto con ellas. Y hubo un, un planteamiento de par paralelo. Sin embargo, dado el contexto social, hubo resistencia, y el Buda tomó una decisión que hasta ahora estamos viendo las consecuencias de subordinar el orden de mujeres al orden de hombres. Encomendando a los, órdenes de, a los hombres de, a, de asegurar que las mujeres tengan las condiciones para sus rituales, sobre todo, y de facilitar el proceso de ordenación. Y el debate, para llegar a la pregunta, el debate que hay hoy en día eh, del rol de la mujer se concentra en el estatus de las mojas. Dentro de las diferentes tradiciones budistas, y hay varias, eh, la, a la cual pertenezco es la tibetana, Dentro de la tradición tibetana, se sigue otorgando votos monásticos a las mujeres, pero solo de novicia. Y se niega de dar votos completos. Y no se nota la diferencia. Muchas mujeres han elegido ignorar esta distinción y comportarse dentro de sus comunidades con plena confianza y autoridad, pero dentro de la so sociedad completa y dentro de la comunidad monástica, las monjas no tienen la oportunidad de otorgar ordenación a otras mujeres, cosa que hace que siempre neces se necesita la participación de hombres para permitir que la comunidad monástica de mujeres se reproduce. Y esto sucedió porque nunca se estableció una orden de monjas en el Tíbet. No lo vieron como algo muy importante y no lo hicieron. Y ahora ha habido mucho movimiento y, y mucha petición de la parte de las, toda la sociedad, pero sobre todo las mujeres y especialmente las monjas, de ahora empezar a otorgar ordenación completa para las mujeres. Y han habido iniciativas e investigaciones y se han publicado muchos libros indicando cómo se podría hacer dado que ya no hay monjas. Y sí, en su época el Buda estipuló que monjas y monjes deben de formar parte del comité que otorga la ordenación. Pero ahora ya que no hay en la tradición tibetana monjas completamente ordenadas, se niega de otorgar este estatus ahora. Y han habido libros e investigaciones indicando cómo se podría hacer según el código monástico, siendo fiel a estas raíces. Y se han encontrado maneras de hacerlo factible, pero sigue habiendo resistencia de hacerlo y hasta ahora eh, no se ha ofrecido. Afortunadamente, en todas las demás tradiciones budistas sí existe ordenación completa para mujeres. En estas comunidades no quiere decir que hay igualdad en realidad. En varios de los países es ilegal que una, moja, que una mujer tenga ordenación completa. Pero hay monjes valientes que lo otorgan como sea, así que estamos en una fase ahora de luchar para un reconocimiento de un rol de liderazgo que ya existe o para establecer las condiciones para desarrollar el liderazgo de la mujer que queremos. Eh. Yo quisiera comentar un poquito del acercamiento que hemos estado trabajando en nuestra comunidad. Y esto ha sido de identificar las formas en las que nosotras mismas estamos reproduciendo o participando en sistemas de auto-opresión o en perspectivas o dinámicas que apoyan al al patriarcado al, en lo que vivimos y yo creo que como muchas uh, han eh, notado el elemento de haber internalizado una sensación de inferioridad es un gran limitante a lo que podemos lograr y a la misma vez cuando reconocemos que con como madres o como participantes en la sociedad, como sea, cuando nosotros eh, formamos tanto niñas como niños, nosotros estamos comunicando el lugar en lo que ubicamos cada quien, las cualidades que estamos expresando son propias a cada quien. Y este trabajo donde podemos mirar ¿Cuáles son las imágenes, las ideas que nosotros estamos reproduciendo directamente y aceptando dentro de nosotros? Tiene un hilo directo a los sistemas de desigualdad que vemos en la sociedad. Y empezando desde ahí, nos pone en una posición muy lejos de víctima porque somos cómplices. Y esto son muy buenas noticias. Porque quiere decir que nosotros estamos en condiciones de hacer cambios desde donde estamos, empoderarnos y empoderar a otras desde adentro, y desde ahí empezar a hacer los, exactamente los cambios que queremos ver en el mundo. Así que yo, yo enfatizaría como una contribución que, que todas las religiones pueden hacer es de hacer este, como identificar los vínculos entre las estructuras grandes, los problemas sistémicos y las actitudes y las ideas que internalizamos y que las religiones también estamos ofreciendo, ofreciendo o, o reproduciendo. Y esto nos da muchísimo espacio para empezar a hacer cambios desde donde estamos. Y, ojalá también inspirar acciones reales para implementar justamente estos cambios. Eh, muchísimas gracias. Que es, que es, esto sí es una desgracia. Y yo creo que cualquier tradición espiritual está en una posición excelente y quizás única de fomentar la comprensión de que esto no es un objeto, es un sujeto. ¿No? Es un ser. ¿No? Y esto es algo que en nuestra comunidad hemos enfatizado, educación de, desde este ángulo, a través de la empatía, a través de muchas formas de, de deconstruir la manera en la que nos relacionamos. Pero yo creo que ahí sí también es otra área donde se podría podríamos unir fuerzas y, y, y hacer cambios en el modo de, de ver a la mujer.